vamos a ver el temazcal indígena, temazcal tradicional. La palabra temazcal viene del náhuatl. temastli es propiamente el sudor y cali viene ser la casa. Eh, entonces en algunas variantes se va a decir temazcal o temazcali. Eh, vamos a ver sus partes elementales. Eh, se suele confundir otro tipo de baños con esto que es el temazcal. Pero sucede que no son propiamente temazcal, entonces vamos a conocer un temazcal tal y como se estila, tal como aparecen en los códices, en las fuentes antiguas. Eh, a partir del 1990 90 empieza a aparecer otro tipo de baño que le llaman temazcal, pero le vamos a llamar mejor a ese tipo de baños inipi, eh, que es donde van a quemar en las piedras eh, plantas medicinales y se va a dar un proceso terapéutico a través de, de oler ¿no? el humo de estas plantas entonces en este caso vamos a conocer el de Muscat, que es un baño ¿no? principalmente es un baño en el que se entra desnudo eh, y entonces pues, claro si uno se va a bañar y va a haber agua de por medio pues, va a mojar uno el cuerpo entonces pues lo indicado lo correcto es entrar desnudo y lo cuanto indicado es trae con ropa. Entonces vamos a ver sus partes. Aquí tenemos la primera parte que viene a ser la puerta. El temazcal tradicional lo va a medir más allá de eh, un metro veinte centímetros, quizá no mucho, un metro y medio, eh, porque el calor no puede subir tanto y sube mucho el calor. O es sea, El temazcal va a ser frío entonces debe llegar como a la altura de la cintura para que haya un calor adecuado, entonces vamos a ver la parte principal, nos adentramos entonces al Temazcal y vamos a ver que hay adentro, eh, actualmente se estila que el piso sea de cemento, que pues será de tierra, en algunos lugares lo llegaban a ser de piedra, la piedra y el piso todavía eh, ahorita vamos a empezar con el proceso de del baño y vamos a relatar cada uno de los procesos encontramos en el fondo lo que es el chicle el fuego cliché eh, ombligo el ombligo del fuego entonces ahí el fogón donde se van a colocar eh, los leños para que ardan y calienten las piedras que se encuentran ahí pegadas las piedras que están en el del interior esas son las que se calientan y se les va a echar ya una vez que estén muy calientitas en nuestra agua tibia para que saquen el vapor Esa, ese acto le llevamos a plazas que es propiamente eh, aventar el agua entonces eh, ahorita vamos a empezar a explicar todo el proceso eh, que lleva incluye bañarse en los demás Ahora vamos a empezar con el proceso de limpieza del temascal. Obviamente, en días anteriores eh, se utilizó. Y ahora lo que se va a proceder es barrer. Barrer en, en el agua de Tlaxcala, decimos el verbo toca. Entonces ahí va saliendo una, un manojito de ramas de capulín con el cual se hizo la ojeada. La ojeada del baño pasado. Lo que hace es obviamente agarrar estas ramitas, entonces con esto se va bajando el, el vapor y se va pegando así para activar la circulación y para que el vapor que está arriba, una vez que se arroje el agua tibiecita a las piedras, que sale vapor, se llama al cuerpo, entonces empieza el acto del flashiguis. Entonces ahorita se prepara a hacer la limpieza. Eh, ahí se ven los elementos, vamos a encontrar aquí una piedra, una piedra de río, y mientras se está sudando no se va a empezar a tallar para quitar la piel muerta. Entonces, es el paso número uno, la limpieza, el, el barrer del temazcal. Ahora lo que se va a hacer eh, propiamente es poner los leños en el lechicle mientras está eh, ardiendo, obviamente está calentando las piedras. Entonces el proceso en este temascal en particular va a durar de unos 45 a 60 minutos. Cuando está el proceso de calentamiento del temascal, hay que cuidar mucho el fuego. Eh, propiamente el acto de calentar el temascal es un diálogo con, con, con el fuego. Eh, entonces, el indicador es dónde va el humito. El humito tiene que estar arriba. Entonces, si está arriba, quiere decir que la combustión está yendo perfecto. Si el humito está abajo, quiere decir que el fuego se está ahogando o sea no tiene suficiente oxígeno la, la, la combustión entonces podríamos así como interpretar en otras palabras que si está arriba el humo, el fuego está contento pero si empieza a descender entonces el fuego tiene problemas para poderse manifestar entonces si sí es un trabajo de diálogo con, con el fuego eh, considerado en la antigüedad con un hombre sagrado de huehueteos entonces es mucho el trabajo con él, mucho de fijarse, que esté contento, eh, porque bueno, ahí empieza, ahí empieza todo, toda una cuestión ritual, ¿no? El temazcal también es un acto ritual. Entonces hay que mantenerlo contento, hay que darle leñita que se pueda devorar fácilmente, porque si no se empieza a ahogar y cuesta trabajo eh, calentar las piedras al temazcal. Entonces... Eso eso también tiene mucho que ver con el estado de ánimo de uno. Si es que uno se desespera, si es que uno no tiene calma, entonces eh, encender el temazcal va a ser un proceso difícil. También hay una creencia eh, en la que se dice que si uno está muy enojado el primer el temazcal, entonces el temazcal eh, va a estar muy duro para el bañista. Entonces... Tiene muchas, muchas cosas aquí, muchas creencias. Por ejemplo, si estuviese aquí un gemelo, el gemelo va a disminuir la fuerza del fuego. También pasa con las mujeres que están menstruando, también van, eh, van disminuyendo la fuerza en que calienta el temazcal. Ahora lo que se procede, ya que el temazcal alcanzó su temperatura ideal, ya se siente aquí que suficiente calor como para Iniciar el baño Empezar a sudar eh, Se va a apartar eh, Agua caliente Esta va a servir del cuerpo para abajo Con esto se va a lavar uno que ser muy caliente uh -huh. Y ahora En otra en otro balde En este cubo vamos a, a Apartar el agua fría Y se va a entibiar y uno se mete al temazcal Se va a meter la cubeta se va a activar allá adentro y con esto va a ser eh, cuando se va a bañar la cabeza. Entonces, agua caliente para el cuerpo, para bañar el cuerpo y agua tibia fría para lavar la cabeza. Esto es porque el Valle Temascal es como una un regular la temperatura, un equilibrar la temperatura corporal. Adentro se va a sudar, la, caliente, la cabeza obviamente se va a calentar. Eh, debido pues a, a, al vapor entonces es necesario regular la temperatura de la cabeza con agua tibia por eso se, se prepara de una vez pero el cuerpo no se puede enfriar entonces por eso se le va a echar agua caliente ahora ya que está listo el temazcal ya que está buena temperatura el bañista se introduce primero metiendo las sentaderas y por último la cabeza a fin de que la cabeza no reciba un golpe de calor y el bañista se ve en mare. Entonces el bañista ya una vez que entra va a acostarse. Obviamente el bañista entra completamente desnudo para disfrutar el baño, entonces se acuesta ahí en el fondo completamente acostado, el bañista no puede tener la cabeza alta porque si no el calor le va a golpear la cabeza y se puede marear, se puede desmayar, puede tener vómitos, entonces si tiene que estar, la temperatura allá adentro está muy muy alta, eh, no es idónea para estar sentado definitivamente, tampoco es idónea para cantar eh, o hablar mucho tiempo eh, con la cabeza levantada ¿no? Y se va a hablar o se va a cantar o lo que sea cualquier actividad se hace entonces el bañista eh, en este momento eh, bueno ya para empezar a sudar va a agarrar eh, la jícara que se encuentra allí en la esquina donde almacenamos el agua caliente y entonces va a aventar hacia las piedras con mucha fuerza va a aventar, el agua aquí no estás poniendo un ejemplo, la, la, entonces la va a aventar, eh, un poquito de agua, por favor? entonces esa acción se llama clasas, entonces ya una vez que se echan tres tandas, seguramente para el baño, tres tandas con siete clasas, el bañista se acuesta de inmediato para que no le pegue el calor. Y entonces eh, con las ramas de capulín va a hacer el llamado de, de el vapor hacia su cuerpo. Se va a golpear enérgicamente para activar la circulación. Mientras va llamando el vapor, a esa acción le decimos flashings. Entonces si empieza el acto de sudar. Y ya después eh, va a proceder el bañista a agarrar la piedra y se va a tallar eh, y se va a desprender así la piel muerta con mucho cuidado porque si no lo decimos te de pasaste de piedra y quiere decir que ya se empieza a raspar, Entonces, lo tiene que hacer con cuidado. Eh, después que se ha desprendido la piel muerta, que se ha tallado todo el cuerpo, eh, le decimos sacar la mugre, el mugre le decimos en agua lochi entonces ya va a proceder a bañarse, eh, agua caliente con agua caliente para el cuerpo de la cabeza hacia abajo y con agua tibia fría para la cabeza. Entonces empieza el acto de la sacateada, que es propiamente tallarse el cuerpo con jabón y sacate. Ahora la bañista ya acabó el proceso de de baño, entonces sale y se le recibe y luego tapar, y se dice la gentía. Entonces aquí la tapamos y ya una vez recibido el sabor de baño, pues ya se le introduce las habitaciones. Ya para que repose el baño, realmente se le da un tecito, un tecito medicinal para que vaya a reposar el baño temazcal y eso se suma un baño temazcal que es un baño indígena muy propio de la región, del centro de México, la región eh, que algunos llamamos América, y así es como se hace, y va variando quizá en algunos detalles, según la zona, pero bueno, aquí Tlaxcala es un baño cotidiano, la gente se baña por lo regular terciado, y para eso utilizamos, no tanto es como un baño medicinal, no lo vemos así, sino lo vemos como un baño un baño que acompaña, nos acompaña a lo largo de nuestras vidas.